Un lugar paradisíaco para compartir con tu familia en esta semana mayor es Playa Bonita. Un paraíso ubicado a solo 10 minutos del corazón de las terrenas, donde el contraste de sus aguas azul turquesa conjugan el paraíso perfecto que dejará cautivado aquellos de gustos más exigentes. Muy linda, excelente playa, muy buenos lugares atractivos. Les recomiendo que vengan a pasar su Semana Santa, ya que es algo fenomenal. Exacto, vamos a comer pescado frito, pero en general nosotros comemos muy rico aquí. Pescado frito, pizza muy rica. Es muy buena la comida de Semana de precios. ¿Sí, son asequibles? Por lo menos tres o cuatro veces al año venimos a esta playa. 100%. Eh, bueno, si tú miras, la playa es súper bonita, súper tranquila eh, Aquí vemos que hay un espacio seguro en el que no hay vendedores, no hay bulla ni nada de eso Y nada, no la pasa tranquilo Y es que tal y como lo dice su nombre, Playa Bonita tiene el arte de seducir a todo aquel que la visita Sin importar de qué rincón del mundo seas Raúl, ¿desde dónde nos visitas? Desde Panamá ¿Qué te ha parecido Playa Bonita? La verdad, es como dice el nombre, muy, muy bonita, la verdad, un lugar paradisiaco. ¿Y la gastronomía, lo que he conocido de, de la, la terrera? De primera, la verdad, sí. la comida muy, muy, muy rica. ¿Qué llamado le hacen entonces a las personas que te están mirando ahora? La verdad, los exhortos a venir, la verdad que van a pasar un buen día, un excelente día con, con este sol maravilloso. En Playa Bonita encontrarás una gran gama de restaurantes donde podrás encontrar todo tipo de comidas y refrescantes tragos. Es muy bonito aquí, muy tranquilo. Si hay buen viento, puedes hacer muy bien surf. Y el restaurante por ahí, muy bello, muy buena comida. La pizza vegetariana, la piña colada, una buena vida que se vive. ¿Y qué te ha parecido la gente, el trato de la persona? Es eh, que en toda la República Dominicana la gente muy abierta, muy cariñosa, pero aquí aún más. Yo aquí me siento muy libre, muy bien y tranquilo. ¿Desde dónde nos visitas? Eh, Alemania.